Juan, un poco por curiosidad, ¿cómo fue ese trabajo en Montecristi? Porque tú estuviste allí prácticamente esos dos años. Eh, fue fácil, difícil. Descríbenos un poco ese trabajo tuyo. Era eh, súper emocionante. Una oportunidad única en la vida. Que no pueda estar en... Hay, hay momentos, ¿no? Eh, mis papás... Siempre vivieron felices de haber estado en, en, en los movimientos estudiantiles de finales de los años 60. ¿no? Y, y todas sus referentes terminan ahí. ¿no? Es, esos son mis papás. A mí me tocó la suerte, no me tocó ya la época de, de, del movimiento estudiantil de mayo del 68, porque no me tocó en la edad eso pero me tocó la suerte de que estaba en Ecuador en un momento particular que es la constituyente de, de, de Montecristi. Y era un elemento muy complejo porque resulta que allí se dieron cita una pluralidad de gentes, fundamentalmente venidas de todo tipo de organizaciones sociales que jamás en su vida habían tenido contacto mínimo con el derecho, ni con el, la ley más bien tenían un distanciamiento ético con el derecho y con la ley por lo que esto significaba y estas pluralidades de gentes tenían una cantidad de agendas políticas cada una diversa ¿no? entonces en Montecristi eh, también estábamos una serie de técnicos y abogados que teníamos que lograr interpretar esas directrices políticas que, que, que los asambleístas daban, ¿no? Y por supuesto entonces la Constitución no es ese documento jurídico perfecto que quieren los abogados, porque lo que refleja es esa pluralidad. Entonces, por más que, que, que uno intente volver eso una ley lo que re refleja más bien es una inter y transdisciplinariedad. Entonces, ese es un elemento muy importante. Luego, otro elemento desde el punto de vista ya del vivencial es que fue un tiempo muy intenso, ¿no? Había que transformar el estado en su totalidad en un, en, en un tiempo muy corto. Entonces eran maratónicos los trabajos y también afectivamente uno se llegó a, a, a, a vincular mucho con esta gente que estuvo ahí porque era como estar en el escenario del gran hermano, las miserias y las virtudes se sobre exponían y se, ¿no? Entonces, muy importante, muy interesante, yo estoy muy orgulloso y a mis nietos, igual que mis papás me hablaban a mí del mayo del 68, que estuvieron estudiando en París en esa época, yo también les voy a hablar de, de Montecristi en el 2006, 2007, 2008.